dos mujeres que transitaban por la calle en ver parte alta de esta ciudad fueron atacadas por una hermana que supuestamente padece de trastornos mentales las damas manifestaron que entre ellas existen viejas rencillas personales que en varias ocasiones la nombrada griseida gómez ha ido a la casa donde residen ambas en el sector de los chiripos y ha intentado agredirlas con un arma blanca Grise y se fue a mi casa con ese cuchillo a quererme matar y entró a romperme una televisión. Yo voy a poner la querella ahora mismo. ¿Han tenido sí. problemas ustedes? Sí, hemos tenido problemas, ¿Por porque bien. ella le rayó un carro a mi esposo hace más de dos meses y fue a la fiscalía a poner la querella. Si mi esposo me está con ella, yo voy para allá ahora que intentó que a matarme a mi casa. casa? ¿A, a los Chiripos, a los Chiripos, a, no chiripo? no. a que ella le esperaba que sepa y Para que la justicia no le haga caso a esa mujer que es loca. Y me poniendo a ese problema fue anoche eh, con ese cuchillo para matar a la hermana. Entonces su esposo, al ver que eh, la iba a matar, pues se le fue encima y le quitó el cuchillo. Pero era que la iba a matar directamente. Y ahora mismo vamos para la fiscalía, a poner a querella y nos agarró por detrás. y queremos que ella que la salga. Que la justicia la gane a ella y la saque a su, saque, marido, que a su y... marido, que la saque de mi casa porque ella quiere hacerse dueña de esta casa. Luego de este incidente, ambas mujeres se dirigieron a la Fiscalía de Duarte para presentar la denuncia. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.